Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal gente, el día de hoy vamos a enseñar a eliminar la cuenta de Google de este Motorola G8 Play en este caso está Android 10 y vamos a enseñarlo con un método muy importante para que puedan realizar el proceso lo primero que vamos a hacer es conectarse a Wi-Fi para poder hacer el proceso listo una vez que estamos conectados vamos a hacer lo siguiente vamos a regresar hacia el inicio y nos vamos a ubicar en esta pantalla gente acá vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic acá y vamos a deslizar hacia la parte de abajo al último idioma en este caso en la parte de acá vamos a seleccionar el tercero listo gente ahora vamos a dar en comenzar Damos en la flechita de abajo y nos regresará donde están las opciones de activar Wi-Fi. Acá en este punto vamos a dar clic en esta flechita de acá donde dice más redes. En este caso en el idioma chino dice más redes. Y acá donde está el más que es agregar red. Listo, ahora se nos va a abrir un teclado en la parte de abajo. Vemos que tenemos activado la opción del mundito en este caso en la parte de acá. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar clic sobre el mundito por un buen momento y te abrirá tres opciones gente encima en la parte de abajo te abrirá unas letritas color verde vamos a dar clic acá en esta opción listo ahora vamos a dar clic acá en la parte de abajo en lo, la de color verde listo gente ahora sí vamos a tomar mucha atención acá en este punto vamos a coger un idioma gente para poder hacer el proceso en este caso vamos a coger un idioma de la raya para abajo por ejemplo, el de acá y lo vamos a seleccionar en la parte de acá abajo. Ya listo. Ahora sí, vamos a regresar al inicio, gente. Atrás, atrás, atrás, atrás. Listo, ahora ya podemos cambiar nuestro idioma a español. Y ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar nuevamente en comenzar. retrocedemos hacia atrás y vamos a ver, ver todas las redes. Agregar una red y en este caso te sale el idioma que hemos configurado con el teclado vas a cambiar dando clic en el mundito ahí se cambió a nuestro teclado normal que es español o inglés en este caso y vamos a seleccionar nuevamente acá y lo vamos a dar configuración de idiomas ya listo lo tenemos acá, lo vamos a agregar teclado vamos a buscar un teclado, perdón, un idioma que tenga una flechita en este caso la Aymara tiene una flechita en la parte de acá que indica que hay más seleccionamos listo ahora nos vamos en la parte de arriba en los tres punticos y damos ayuda y comentarios automáticamente nos abrirá una página de asistencia y lo vamos a poner entonces acerca de accesibilidad mejorada lo buscamos ahí se nos aparece seleccionamos y en este caso en muchas cosas en, en muchos casos te va a salir gente Código Morse o accesibilidad mejorada, en este caso no me salió a mí, tenía, tendría que buscar, lo probamos nuevamente, por ejemplo, Ayudí y comentarios, bueno, nos ha llevado esta opción, ya, en este caso no te sale su opción eh, que es accesibilidad que te lleva al video de YouTube, entonces lo vamos a buscar gente, ya, buscamos accesibilidad acerca de accesibilidad mejorada y lo abrimos esta opción. Acá gente dice cómo usar código Morse. Vamos a donde dice accesibilidad mejorada y te va a llevar a un video. Listo. Ahora sí ya podemos hacer el proceso. Entonces hacemos clic en el video, tomamos un clic en el nombre y pues ya automáticamente nos llegará a YouTube, gente. Acá en YouTube vamos a cerrar esta pestañita y nos vamos a ubicar en la parte de arriba en la personita, configuración, acerca de. Condiciones y servicios de YouTube lo vamos a dar o política de google como ustedes quieran o como ustedes lo puedan la idea es llegar al navegador siempre todo teléfono, listo aceptamos y continuamos, siguiente, acá no iniciamos sección, le damos no gracias, listo gente, ahora ya estamos en Google Chrome, vamos a descargar las siguientes aplicaciones que sería Google Vamos a descargar Google account 10.1 gente en este caso ya es un android 10 entonces vamos a descargar 10.1 listo gente voy a con un manager 10.1 vamos a descargar de cualquier página por ejemplo yo voy a descargar esta página ya para, para empezar a hacer el proceso le damos en download acá cerramos este anuncio nos vamos a la parte de abajo download ahí te va a pedir es decir, que permitas, das permitir y descargar. Vas a estar al tanto entonces en la parte de abajo que la aplicación para poder abrirlo rápidamente. Abrir, se descargó y lo das a abrir. Listo, gente. Acá vas a configurar configuración, activas esta opción, das ese atrás e instalas Google en 10.1 o 10.0 puede ser, gente. En este caso es Android 10, ya no es Android 9. Listo. Ahora sí, lo das en finalizado. Ya. Ahora vamos a buscar acá otra aplicación que sería Quicchon Maker. O quick Maker, como ustedes lo pueden llamar. Como yo siempre descargo esta aplicación y siempre se utiliza. Quicchon listo gente. Vamos a descargar. Vamos última versión. Descargar. Este es un método muy importante gente ya que no podemos hacerlo con otro método porque hay otros métodos que ya no están funcionando. Y eso es según la seguridad del teléfono. Acá lo vamos a aceptar. Y lo vamos a abrir en cuanto se ha descargado en la parte de abajo. Lo vamos a abrir. Y procedemos a instalarlo. Vamos a instalar, entonces esperar que se instale. Y vamos a abrir esta aplicación. Gente, acá un dato muy importante. Hay que ubicarnos en la opción que dice Administrador de Cuentas de Google. En este caso lo tenemos acá en orden alfabético. Administrador de Cuentas de Google. Y buscamos la opción donde nos diga ingresa correo y contraseña. En este caso hay dos. Cualquiera podemos che dar un cheque encima y lo damos en pruebe listo ahora vamos a dar en los tres puntillos en la parte de arriba y lo vamos a dar en acceso a navegador listo gente acá ya vamos a colocar nuestro, nuestro correo entonces vamos a colocar nuestro correo vamos a colocar nuestra contraseña lo vamos a dar en siguiente listo ya entonces hemos iniciado sesión gente y vamos ahora hacia atrás ahora sí gente vamos a, entonces a ir atrás ya vamos a iniciar nuestro dispositivo listo vamos a iniciar nuestro dispositivo gente entonces listo gente entonces ahora vamos a no copiar y bueno pues lamentablemente este dispositivo está con la seguridad máxima pero no se preocupen vamos a solucionar en este caso eso no es todo el proceso con eso ya no se eliminó todavía se eliminar no se va a eliminar la cuenta vamos a hacer otro proceso más vamos a esperar a ver qué es lo que nos da gente por supuesto vamos a esperar un momentico hay que tener paciencia Ahí te dice que aceptes términos. A ver, vamos a aceptar. Acá dice desbloquea un huella. Le damos en omitir. Y nos dice que no se ha podido, gente. En este caso no, se, no nos funciona. Ahora sí, ya vamos a hacer otro tipo de, de proceso. A continuación de este. No hay, que de, hay que, no hay que hacer otro. No hay que cerrar, no hay que dejar el teléfono. Vamos a ubicarnos en nuestra computadora. En este caso, gente, hay que dejarlo en el dispositivo en, ese, en esa forma y vamos a ir a nuestro navegador de google el correo que hayamos ingresado o nuestra cuenta de google hay que tenerlo en una computadora o en un celular gente y ir acá a la opción donde dice cuenta en este caso la cuenta que yo ingresé a este teléfono es la, la que tenemos acá ¿ya? entonces vamos a ubicarnos acá lo vamos a dar en los cuatro puntitos y lo vamos a dar donde dice cuenta ahora vamos acá donde dice cuenta Y acá en este caso vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir donde dice Seguridad Y acá vamos a buscar donde dice Dispositivos En este caso acá lo tenemos Motorola G8 Play Vamos a seleccionar este dispositivo Y aquí vamos a hacer Un proceso gente ya, Acá dice más detalles Lo vamos a Donde dice buscar dispositivo vamos acá donde dice encontrar dispositivo y acá lo vamos a esperar gente que nos reconozca el, el teléfono entonces yeah, yeah. listo una vez que ya nos haya cargado acá donde dice encontrar mi dispositivo vamos a hacer lo siguiente vamos acá a poner donde dice dispositivo seguro y vamos a colocar una contraseña una clave del 1 al 5 o cualquier número pueden colocarlo coge la cosa que ustedes recuerden y lo vamos a dar en siguiente lo vamos a dar en aceptar Listo, mensaje opcional, por ejemplo vamos a poner el nombre de mi canal Listo, lo damos acá número de teléfono Listo gente Ahora una vez que hayamos colocado esa contraseña Vamos acá donde dice borrar dispositivo Seleccionamos esto y lo damos borrar dispositivo Acá te va a pedir la contraseña entonces vamos a colocarlo lo damos en siguiente y vamos a esperar gente entonces en este caso lo vamos a dar en borrar ahí en este caso nos sale que nos dicen que bloqueo por encontrar mi dispositivo, lo vamos a borrar y el teléfono automáticamente se nos y el teléfono automáticamente se nos va a reiniciar a ver, vamos a esperar gente a esperar entonces listo ahora sí ya vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a colocar el bloqueo de pantalla en este caso y para que se vaya a restablecer de fábrica gente listo entonces vamos a esperar a que el teléfono se nos encienda listo ya nos reinició el teléfono y vamos a esperar que encienda listo gente ahora vamos a configurar el idioma acá vamos a poner español comenzar en este caso nos dice usar redes claro que nos vamos a conectar a una red para poder ver que nuestro dispositivo ya está sin esa cuenta de google gente A esperar entonces, ahí nos dice que está buscando actualizaciones sí, no es listo, ahora le vamos a dar en no copiar y esperamos un momento acá ahí nos dice comprobar información vamos a colocar nuestra clave damos siguiente y ahí dice comprobando información incluso ahí se pone la clave gente que hemos colocado acá en, en nuestra cuenta, lo vamos a dar en omitir omitir y eso sería todo gente, entonces ya tenemos eliminado la cuenta de este teléfono que es moto, moto g8 play, omitir le damos acá acá pide la contraseña lo damos en omitir, ya no podemos contraseña y aceptar vamos a esperar los últimos retoques y eso sería todo gente, entonces espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like, listo, aceptamos y continuamos, acá siguiente, y eso sería todo gente, nos vemos en un próximo video, un saludo para todos ustedes.